Aquí esperando al tren azul de nueve carros, es el tren que está en pruebas. Bueno, como pueden ver, viene a baja velocidad. Ya que es un tren en pruebas, creo es un tren en pruebas. Por lo tanto no va a presentar servicio este convoy. Aquí estamos viendo los carros del tren FM58, FM57 que están en pruebas. Actualmente no están en funcionamiento.